Bienvenidos y bienvenidas a las Educharlas. Hoy vamos a hablar del DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje. Un concepto que aparece por primera vez en el nuevo marco legislativo y que aún no nos es muy, muy conocido. Carmen Alba Pastor, en su artículo Diseño Universal para el Aprendizaje, un modelo teórico práctico para una educación inclusiva de calidad, nos dice que es un modelo fundamentado en los resultados de la práctica y la investigación educativa, las teorías del aprendizaje, las tecnologías y los avances en neurociencia, que combina una mirada y enfoque inclusivo de la enseñanza con propuestas para su aplicación en la práctica. Contamos hoy con dos invitados, con Agustín Alcocer y con Ainara Zubillaga. Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Preséntate Bienvenido. brevemente, a ver. Pues nada, eh, como parece, soy, soy Agustín, orientador de hace ya bastante tiempo en el equipo de Leganés, equipo de orientación educativa y psicopedagógica, que es como se llama aquí en la Comunidad de Madrid, y llevo últimamente también la dirección de, del equipo, ¿no? Pues nada, eh, encantado de poder compartir y reflexionar sobre el diseño universal para el aprendizaje. Ahora entraremos en materia que es la, la clave para una escuela inclusiva. Efectivamente. Ainara, ¿qué nos cuentas sobre, sobre ti? ¿Cómo te presentarías, Ainara? Pues eh, yo soy eh, profesora en la Universidad Complutense y en esa universidad, eh, en el marco justo de mi trabajo predoctoral, Empecé a conocer el diseño universal del aprendizaje, precisamente de la mano de Carmen Alba, a la que habéis hecho mención al comienzo, que era mi directora, ha sido mi directora de tesis doctoral. Y, y bueno, pues, eh, pues eh, se convirtió en una parte muy relevante de lo que fue mi trabajo de investigación de la tesis. Y esto hace más de una década y ya hasta hoy. Y aunque ahora sigo vinculada a la universidad, mi actividad profesional fundamental es como directora de educación y formación en la Fundación Cotec. Muchas gracias por, por estar hoy con nosotros y eh, seguro que nos vais a aclarar mucho sobre el diseño universal para el aprendizaje. Contamos también con nuestra compañera Silvia Romo. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes a todos. Silvia nos va a ayudar eh, a través del chat con vuestras cuestiones. Ya sabéis que podéis intervenir directamente a través del chat que tenemos en YouTube y trasladará las preguntas que, que nos lancéis a nuestros invitados. Pues empezamos ¿Qué ahí, que, lo primero y la gran pregunta, ¿qué es el DUA? ¿Cómo, ¿Cómo podemos explicar a nuestros eh, eh, docentes que están aquí interesados, sí. viéndonos qué es el DUA? Así. Agustín, ¿empiezas tú? Bueno, eh, yo antes más, antes de entrar primero, que es el DUA, el ver un poquito el porqué de la necesidad del, del DUA, del diseño universal para el aprendizaje. Porque nos tenemos que hacer una pregunta también, lo comentaba en la idea de una escuela inclusiva, la idea de una escuela inclusiva, ¿dónde tenemos que poner la mirada? ¿Es el, es el alumno el que tiene la discapacidad o es el currículum quizá el discapacitante? Es decir, y esto nos lleva a hacernos otro planteamiento. Cuando programamos, ¿Programamos realmente en términos generales para la diversidad del alumnado o más podemos hablar de un currículum de talla única? Es como si nos vistiéramos todos con una talla, imaginarnos que todos tuviéramos que vestirnos todas las personas con la talla M. Bueno, pues efectivamente eso iba a generar algunos, <risa> algunos desajustes en bastantes, en bastantes personas. Yo creo que eso es un poquito el previo, ¿no? El diseño universal para el aprendizaje, yo creo que el sentido que que tienes que no tengamos que ir a tantas adaptaciones curriculares, sino que programemos un marco y en este sentido el diseño universal para el aprendizaje sería un marco global, no para guiar la práctica educativa, no es exactamente una una metodología. Como podemos podemos ver aquí, como podemos como podemos ver, no se ve bien en la tercera, en la, en la tercera viñeta, pero bueno, la, el, el planteamiento es, ¿es el alumno el que tiene la dificultad o es la escuela la que tiene la necesidad, de, de la que tiene esa dificultad? ¿Es el niño el que se tiene que acomodar o es, la, eh, o es la escuela la que tiene que acomodarse a la diversidad del alumnado. Y esto nos lleva a dos planteamientos diferentes. Eh, a la idea de hacer adaptaciones curriculares para aquellos niños que presentan necesidades que llamamos necesidades educativas especiales, o la idea de, de, de diseñar a cabo un diseño universal para el aprendizaje que se traduzca en trayectorias personales para todo el alumnado yo creo que ahí es donde dejaría, donde dejaría la, la pregunta. ¿sí? Yo solo recalcar un poco lo que dice Agustín de que el dual lo que no es, es una metodología. Es decir, al profesorado le llega ahora, especialmente a través de la ley ¿no? y del nuevo currículum, eh, y lo que no, no, lo que no tiene es que, que pensar que viene otra metodología más, como en otras ocasiones ha llegado aprendizaje por proyectos, aprendizaje servicio, gamificación, etcétera. El DUA efectivamente es un marco, es un modelo, eh, que lo que hace para mí fundamentalmente es orientar una práctica docente inclusiva, lo que ha dicho Agustín. Es decir, genera una serie de herramientas que facilitan, apoyan y guían la, la tarea del profesor para poder desarrollar una enseñanza desde, desde los marcos de, de la inclusión educativa. El, ¿El origen.? No te hemos oído la pregunta, Estela. ¿Cuál es el origen del DUA? Pues mira, el origen del DUA es un origen arquitectónico. O sea, el diseño universal es un concepto que surge en el, en el entorno de la arquitectura y del diseño de productos. El, y además, yo creo que la metáfora de la arquitectura permite eh, comprender, o sea, ejemplifica muy bien eh, lo que es el, el diseño universal. Es decir, hay una serie de barreras arquitectónicas que todos somos capaces de visualizar, por ejemplo, un bordillo o unas escaleras. ¿no? Tú puedes superar esas barreras, por ejemplo, poniendo eh, una rampa que pones y quitas, ¿no? pero las, las escaleras y el bordillo siguen ahí. Por mucho que tú diseñes un artefacto que te permita acceder al edificio o que te permita subir a la acera, pero no estás eliminando la barrera. ¿no? Lo que estás poniendo es un elemento que te facilita el acceso, pero no elimina la barrera. Eh, trasladado esto al, al diseño universal para el aprendizaje, ese bordillo o esa escalera sería, como ha dicho Agustín, el currículum. Es decir, el currículum en su diseño, unos, muchas veces sin darnos cuenta, eh, está rodeado de una serie de barreras que dificulta que todos los estudiantes puedan acceder a, y participar ¿no? de, de manera activa en ese currículum. ¿no? Entonces se trata de hacer un diseño que exactamente igual que una rampa permite el acceso de todo el mundo a un edificio con independencia de cómo entre y las circunstancias que le rodeen en ese momento, es decir, permite el acceso a una persona en silla de ruedas, que siempre se encontraría esas barreras, pero permite el acceso de una persona que viene con un carrito de bebé, permite el acceso de una persona que viene con un carro con cajas que viene a descargar libros o botellas de agua, o una persona que se ha roto una pierna y ahora está usando mal eh, muletas pues el diseño universal para el aprendizaje lo que hace es ser la rampa de acceso al currículum de todos los estudiantes, ¿no? con independencia de sea como sea el contexto, sus necesidades, sus demandas, sus intereses y sus circunstancias eh, permanentes o temporales, ¿no? de cómo se acerquen al currículum siempre van a tener esa rampa de acceso que en principio está diseñada para que todo el mundo además entre por la misma, es decir, no tenemos un acceso y esto recalco otra vez lo de Agustín, no tenemos un acceso para los que entran de una manera y un acceso para los que entran de otra. Sí, la verdad es que con ese símil se entiende bastante bien. Eh, sí. eh, tengo otra sí. pregunta para... ¿Sí? Dime. Sí, no, por, por, por, vamos, eh, plenamente de acuerdo con lo que plantea Ainara, que hecho viene del Centro de Tecnología Especial Aplicada, como muy bien, has, muy bien has comentado, porque yo creo que el símil de la arquitectura es un ejemplo muy claro de cómo además en los edificios las adaptaciones que se hacen a posteriori son menos funcionales, ¿eh? son además poco atractivas y a veces son más costosas. Pensemos cuando en un edificio hay que hacer luego adaptaciones ¿eh? porque el edificio no cumplía con las condiciones arquitectónicas, como hay muchísimos edificios en, en todos los sitios, no el que se tenga que poner de acuerdo la comunidad, eh, decimos, sí. para al final por dónde se pone el ascensor, eh, eh, son poco funcionales, y eso es lo que le está pasando a las adaptaciones curriculares, que a veces se están convirtiendo en una programación paralela, a la, a, a la programación del aula y entonces no cumplen ese objetivo que de alguna manera es proporcionar los apoyos y el andamiaje necesario para el aprendizaje. Ese es uno de los problemas que nos estamos encontrando en la práctica con esto que llamamos adaptaciones curriculares. A veces son poco atractivas y son poco, poco atractivas porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que el niño está haciendo un tipo de actividades diferente a las actividades que hace su grupo de clase. Es decir, voy a poner un ejemplo. Mientras a los demás, los niños están haciendo divisiones por una cifra, hay otro niño que está haciendo, no sé, otro tipo de operaciones. O, por ejemplo, mientras los niños a lo mejor están con el libro de cuarto, hay niños o niñas que, como tienen un nivel de competencia curricular inferior, resulta que está con el libro de primero. Esto todavía se ve en, algunos, en algunas situaciones de aprendizaje y esto hace que sean poco atractivas. ¿eh? Y entonces yo creo que por eso el ejemplo de la arquitectura yo creo que nos viene muy bien para traerlo al ejemplo de lo que significa programar desde el marco de, del diseño universal para el aprendizaje. Evidentemente, como muy bien comentaba Ainara, es que los pilares básicos del DUA son esos, es flexibilizar para la diversidad, es reducir las barreras en la enseñanza y muy importante mantener altas expectativas de logro, porque a veces lo que ocurre es... ¿eh? eso no pasa y sobre todo y muy importante la personalización y autonomía del aprendizaje y quiero resaltar personalización que no es lo mismo que individualización de la enseñanza ¿No? podemos luego entrar más adelante a ver un poco cuál es la diferencia entre individualización y personalización pero de entrada no es no es el mismo no es el mismo paradigma muchas ah. gracias uh -huh. eh, el DUA entra en el marco legislativo actual ¿Y en qué medida esta, esta inclusión, este marco legislativo, apoya o perjudica el modelo? ¿Cuál es eh, vuestra opinión? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que, que efectivamente entra en la ley, está, pero es cierto que entra de manera muy general, o sea, hay una mención, ¿no? en, en, sobre todo en, las, en la exposición de motivos, y hay una mención en que efectivamente el currículum y las medidas organizativas, metodológicas y curriculares, ¿no? son conformes a los principios del diseño universal para el aprendizaje. No se especifica, también entiendo que al ser una ley orgánica, o sea, quiero decir, la competencia de la propia ley hace que las especificaciones y los desarrollos entren en, en elementos legales posteriores, como por ejemplo los reales decretos. Es cierto que los reales decretos tampoco especifican mucho más, también tengo que decirlo, pero yo creo que tiene... Dos implicaciones, el hecho de que esté en la ley. Eh, por un lado, a mí, creo que hay un reconocimiento explícito y un fortalecimiento de la necesidad de un enfoque inclusivo de la enseñanza, que esto me parece eh, clave y creo que casi todos los profesores que, han, que están aplicando, están implementando el DUA en sus centros y en sus aulas, lo que fundamentalmente hacen es reforzar o si no cambiar eh, esa mirada inclusiva de, de la enseñanza y de cómo eh, abordar a sus alumnos. ¿no? Entonces, esto me parece que es un elemento positivo clarísimo y tiene un elemento negativo. Primero, la ley es cierto que hace una vinculación que a mí no me parece muy correcta y que es contraria a, a lo que hemos estado exponiendo Agustín y yo, que es que lo vincula de alguna manera con grupos de alumnos específicos más vinculados con problemas de aprendizaje o incluso también algunos de, pues, de alta motivación para el aprendizaje, cuando en realidad el DUA si hay algo que lo caracteriza frente a todo lo demás, es que es un enfoque de currículum para todos, o sea, y de diseño desde el comienzo para todos, no, no está orientado a un grupo ni a un perfil concreto de, de alumnos. ¿no? Y por un, el otro lado, al estar dentro de la ley, también lo que hace es que evidentemente todas las leyes tienen una parte de críticas, ¿no? a veces fundamentadas y otras eh, basadas en... Pues muchas de ellas en el desconocimiento y en la falta de lectura de las propias leyes, la verdad. Eh, y entonces, claro, al estar, al ser, formar parte de la ley y además para el profesorado ser un elemento nuevo que tienen que estudiar, aprender, introducir en sus nuevas programaciones, que además se añade a ahora que tengo que programar por situaciones de aprendizaje, o sea, es un elemento más que les complica la vida, por decirlo así, y entonces empieza una ola de críticas, muchas de ellas las que La mayoría de las que yo leo, eh, basadas en el desconocimiento del propio modelo, eh, porque el modelo tiene, tiene sus críticas, ¿eh? yo soy la primera que las hace, pero las que son susceptibles de, de, de formularse no son las que se están oyendo en el debate público. ¿no? Entonces, al estar efectivamente en el marco de la ley, yo creo que, que hace también que, que pierda parte del potencial porque entra dentro de la, de la misma ola ¿no? de... de de crítica y de descalificación, insisto, muchas veces con o sea, sí, por puro desconocimiento y en ocasiones falta de lectura, o sea, de comprensión lectora. Vamos. Agustín, ¿cómo lo ves? Sí, comparto. Claro, hay que ver un poquito, como dice, la ley general aparece como un principio. Dentro de los principios que diseña la, la loe aparece como, como un principio, que luego lo vuelve un poco luego a recoger en los reales decretos de enseñanzas mínimas, pero que luego no se concreta. Es decir, yo tengo aquí la, la tengo la esperanza. ¿Y ¿qué, qué pasa? Que luego también tengo la sensación, no lo sé, tampoco conozco mucho los decretos de currículum, al menos en, en la Comunidad de Madrid, tampoco luego lo refleja para nada. Les que decir, o sea, y luego la concreción que tendrían que hacer, aquí es importante la concreción que hagan luego las comunidades autónomas, les ¿eh? que decir, en los decretos de currículum y tengo la sensación de que tampoco, de que tampoco se está recogiendo. Es verdad que algunas comunidades sí que están dando algunos, algunos pasos en ese sentido no lo conozco mucho, conozco un poquito lo que ha planteado la comunidad valenciana con esto que han llamado accesibilidad, que ¿no? es una clave fundamental, porque en el fondo el diseño universal del aprendizaje lo que viene es un poco a favorecer la accesibilidad, accesibilidad cognitiva, accesibilidad eh, emocional, accesibilidad física, es decir, distintas maneras de, de acceder. Entonces, eh, yo creo que quizás lo que tendríamos que empezar un poquito es a trabajar ahora, sobre todo cuando los centros tienen que hacer las programaciones de aula. Porque, bueno, han estado ahora los centros con las programaciones didácticas, yo creo que no ha dado tiempo a que se reflexione sobre ello en los centros y sería importante abrir un proceso de reflexión en los centros, en los centros educativos, ahora que toca un poquito concretar esas programaciones didácticas de los centros en las programaciones de aula. Creo que puede ser el momento, el momento adecuado en este sentido, implementar procesos de formación e, insisto, de reflexión dentro de la práctica educativa del futuro. Sí, porque todavía, como he comentado al principio, es un gran desconocido, ¿no? Eh, bueno, el diseño universal para el aprendizaje, eh, nos hemos quedado con, uy, ¿qué es esto? ¿Cómo lo aplico? Eh, ya hemos hablado antes, o sea, no es hacer solo las adaptaciones curriculares, no es cambiarle el nombre a... Ay, mira, las adaptaciones curriculares, a las le llamo DUA. Eh, va más allá, como nos habéis eh, comentado. ¿Cómo han cambiado las necesidades de, de nuestro alumnado en estos últimos años? Eh, ¿Habéis notado un antes y después de la pandemia? Si quieres empezar tú ahora, Agustín, como quieras. Eh, bueno, yo no sé si ha habido un cambio significativo en el tema de las necesidades, es verdad que yo creo que después de la pandemia no sé, tenemos que aprender algunas cuestiones de este sentido. Una es la importancia que tiene el componente emocional, cuando entremos luego en, en, el, en el contenido con ejemplos concretos del DUA, vemos que como es el primer principio, múltiples formas de implicación en el aprendizaje juega un papel muy importante con el componente, el componente emocional. ¿Eh? No se nos olvide en ese sentido esa frase célebre de, Ros de Robert Silvestre que dice la emoción regula la atención y la atención regula el aprendizaje. Entonces, a mí me parece que ahí sí que eh, tenemos que aprender un poquito de ese aspecto. Luego, en cuanto al concepto de necesidades educativas especiales como tal, yo sigo pensando que no hemos avanzado. Tengo la sensación de que estamos todavía en una mirada de lo que, es, lo que fue la primera integración o lo que fue la... La, la integración. Hablamos de alumnos con necesidades educativas especiales como esos alumnos a los que hay que hacer la adaptación la adaptación curricular. No hemos cambiado, por así decirlo, el paradigma. No hemos cambiado la cartografía. Lo que llamamos ahora eh, inclusión eh, lo estamos haciendo con el, mismo, con el mismo esquema que lo que fue los, los primeros pasos de la integración en España. Sí, yo esto es, lo comparto totalmente con... con... Con Agustín, o sea, es cierto que yo creo que van cambiando las palabras y los discursos, pero las prácticas no van a la misma velocidad. ¿no? La pandemia, que ya parece una cosa que nos quedó como muy atrás ¿no? y que además como que queremos olvidarla. Eh, bueno, por un lado yo creo que en términos de aprendizaje sí es cierto que arrastra una pérdida, o sea, se ha, se ha producido y de hecho en, en, el, el único, diría yo, estudio que hay en España, sobre pérdida de aprendizaje, que es solamente en el País Vasco, con datos, eh, bueno, sí se evidencia una pérdida, especialmente, por ejemplo, en matemáticas. Eh, ma mucho más que en, que en lengua. Y luego, yo también coincido que efectivamente la clave de la post-pandemia es seguramente todo lo que entendemos que entra dentro de la salud mental. Es decir, hay, ahora mismo hay realidades ¿no? vinculado con con la población escolar, pues que, que evidentemente hacen imperioso, o sea, no, no, no existe la posibilidad de plantearte un proceso educativo, eh, la vivencia de una escuela sin que esa, esos aprendizajes incluyan la dimensión social y emocional del, del aprendizaje. ¿no? Y lo digo porque también hay voces que son un poco contrarias a, a esto ¿no? y que son partidarias de que los contenidos ¿no? tienen que, que mandar, pero Evidentemente, eh, creo que, que la pandemia ha puesto muy de manifiesto que hay una dimensión emocional en los procesos de aprendizaje que interfieren y que afectan, impactan de manera significativa al aprendizaje más cognitivo, tradicional, si lo queremos denominar así. Hemos hablado antes de, de las adaptaciones curriculares, de la accesibilidad, lo bien que se ve esa accesibilidad en la arquitectura, pero lo tenemos claro desde el punto de vista educativo. ¿Qué nos implica eh, a la hora de diseñar nuestros recursos, nuestras propuestas didácticas, nuestras situaciones de aprendizaje? ¿Cómo empezamos a, a ver y a trabajar en nuestro, en nuestro aula para que realmente sea un aula inclusiva? Pues mira, yo aquí diría que algo en lo que el DUA evidentemente sí que me parece relevante y me parece una herramienta poderosísima, que es la identificación de barreras. O sea, para yo si alguien me pregunta, pero el DUA en realidad para qué sirve, qué aporta, qué? o sea, pues sirve fundamentalmente para identificar barreras y a partir de ahí ofrecer distintas opciones, flexibilización y tal como decía Agustín. ¿no? Entonces las barreras, pues lo que tú decías, la accesibilidad física parece que es, un poco, es más evidente porque es tangible, la ves, ¿no? por decirlo de alguna manera, pero barreras hay también sensoriales que se nos olvidan muchas veces porque para nosotros no lo son. ¿no? Hay barreras, las sensoriales tienen implicaciones de barreras comunicativas de, y, y, y de participación, hay barreras cognitivas que están vinculadas por ejemplo con la falta de elementos de, de apoyo, es decir Alumnos que, que, que se pierden en los procesos de aprendizaje porque no tienen ciertas herramientas de andamiaje que les ayuden a seguir esos procesos. Hay barreras estructurales vinculadas con espacios, con organización escolar, con rutinas, con cambios a los que sometemos a las escuelas, desde la administración para empezar, desde el, a veces equipos directivos, por imposición de familias, o sea, Nadie tiene la culpa, pero la tiene todo el mundo. O sea, quiero decir, esto no, no puedes marcar un responsable, ¿no? pero, pero todos al final configuran, configuran eso. Hay barreras comunicativas que ya he dicho, curriculares, que son las que evidentemente están más focalizadas en el diseño universal para el aprendizaje. Y luego, también lo digo porque ahora mismo hay un proceso de digitalización enorme en todo en, en toda la, el sistema educativo ¿no? derivado... Esto sí es otro impacto de, de la pandemia. Pero no todas las tecnologías son accesibles, ojo. Y esto sí lo quiero dejar claro, porque muchas de las que usamos de manera cotidiana, que forman parte de, de, de nuestra caja de herramientas diaria, por decirlo así, pues no cumplen requisitos de, de accesibilidad. Y hay una ley que dice que sí que deben cumplirlas, las páginas web, las plataformas, los recursos didácticos, etcétera. Pero lo cierto es que no es así. Y hay unas normas técnicas, o sea, y esto es una llamada al profesorado, no tanto que él no tiene por qué saber estas cuestiones técnicas, pero sí tiene que estar alerta a revisar ¿no? si realmente todos esos materiales y recursos digitales, bueno, pues cumplen eh, esas normas, ¿no? Porque no todo lo que es digital, lo que flexibiliza y posibilita el acceso por múltiples medios, siempre es tan accesible como parece completamente de acuerdo con lo que ha comentado Ainara. Yo creo que es lo, el primer paso, y es que lo, lo, lo comparto plenamente, es hacer una autoevaluación en los centros, ayudar a hacer una autoevaluación para analizar con qué barreras nos estamos encontrando. Y yo creo que las ha señalado muy bien Ainara, las, las, las vuelvo a plantear. Eh, barreras de accesibilidad a nivel físico, a nivel sensorial, a nivel cognitivo y a nivel emocional. Yo creo que las podríamos agrupar en esos cuatro tipos de barreras, saldrían más. ¿no? Yo creo que las curriculares pueden entrar también dentro de varios ámbitos y lo importante sería hacer una especie de, de, de autoevaluación. Yo creo que es lo que invitaría a los centros. ¿eh? Eh, a ir evaluando. Eh, hay algunos modelos ya, Comunidad Valenciana tiene algunas cositas, seguro que otras comunidades autónomas, donde hay algunas guías que nos iban de pauta un poquito para ver esa, esas condiciones de accesibilidad, que nos iba un poquito reflexionar como profesoras, como profesores, en estas posibles barreras y a partir de ahí plantearnos propuestas de mejoras. Si hacemos ese análisis nos, vamos, nos va a llevar luego, por tanto, a programar desde el diseño universal para el aprendizaje. Pero yo creo que el primer paso es que si hagamos esa autoevaluación, esa reflexión sobre las sobre la accesibilidad en nuestro centro. Y aquí estoy tomando nota porque me parece súper interesante y además necesario para, pues eso, para empezar a programar desde, desde el LUA. Otra reto más al que los docentes nos tenemos que enfrentar. Y bueno, pues bienvenido sea, bienvenido sea desde el conocimiento, no desde la ignorancia y lanzarnos ahí a lo loco, a bueno, así. Eh, en ese tema sí que me parece muy importante la formación de, de los docentes. ¿Cómo, ¿Dónde podemos encontrar formación? ¿Dónde podemos aconsejar a, a los docentes que, que echen mano de artículos, de cursos, etcétera, donde, donde puedan aprender y donde puedan empezar a, a interiorizar eh, estas pautas para poder aplicarlos en su aula. Pues mira, yo aquí lo digo con absoluta responsabilidad porque formo parte de, de una parte del problema como profesora de la Facultad de Educación de la Complutense. Esa formación, pues no está ni integrada, ni sistematizada, ni organizada de ninguna manera. O sea, pero vamos, no solamente el diseño universal para el aprendizaje, lo que es el enfoque de la inclusión educativa está absolutamente ausente en la formación inicial de los maestros. O sea, creo que si cojo el plan de estudios de, de mi facultad, hay una o dos asignaturas en los cuatro años de magisterio donde se aborde eh, el tema de la inclusión. Y luego, según el profesor que te toque, pues te pueden dar pinceladas en otras materias, pero desde luego uno sales con un marco mental de, oriente, de práctica docente orientada a la inclusión. ¿no? Eso hace que efectivamente pues, el trabajo, concretamente desde el DUA, pues, venga a partir de, de autoformación, de cursos que organizan pues, las consejerías, el ministerio, mm. recursos, eh, una parte autodidacta y otra parte eh, pues, porque la, la pone la, la, las distintas comunidades autónomas fundamentalmente. ¿no? Mm. Pero claro, esto tiene el peligro... Bueno, peligro no es la palabra. Esto tiene eh, el punto negativo de que no dejan de ser como añadidos, pero digamos que, que yo creo que adolecen ¿no? de, una, de un marco mental, de una percepción ¿no? global de lo que es el, el modelo de, de educación inclusiva, ¿no? que debería ser como transversal a la práctica docente. Y esto hasta que no se haga así desde el comienzo, por decirlo de alguna manera, pues es, es difícil. Y luego también necesitas, evidentemente, que estás, esto también lo dejo claro, que sea una, un modelo de centro, un proyecto compartido de centro, como pasa con infinidad de cosas en educación, ¿eh? O sea, que al final no dejan de, de protagonizarlas docentes a veces en su aula, a modo islas, pero que, que son como quijotes contra molinos, ¿no? Pero que sí si, si no hay un proyecto de centro que te acompañe, un claustro que te acompañe, Etcétera, pues no deja de ser pues, una cosa más que se añade, pero que, que tiene un impacto limitado. Eh, realmente, nada <risa> Mucho más poco puedo, puedo poco puedo añadir, ¿no? Es confirmar lo que Ainara, lo que Ainara ha, ha, ha comentado. Eh, yo creo que la, el tema es que. Seguimos planteando un poquito lo que decía antes, de qué entendemos por educación inclusiva. Yo siempre me hago la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva. Y yo creo que esa es la reflexión, que tengo la sensación que todavía no hemos, no hemos hecho lo suficiente no hemos hecho lo suficientemente. Porque a partir de ahí, eh, lógicamente, se nos puede cambiar la idea de cómo tenemos que, cómo tenemos que programar. Yo sí que comparto, hay un déficit en formación en este sentido. Aina lo conoce muy bien, es la formación inicial. ¿no? Es decir, yo recuerdo que hace tiempo pregunté eso que cuántas áreas, cuántas asignaturas se trabajaban en, en formación del profesorado y... Y, y me vinieron a decir que eso, uh, que una o dos y seguro algún, algunas optativas. O sea, que ni siquiera... Exacto. De, y de, y del, son optativas. Del, del, porque del, yo doy algunas descriptivo de Y algunas optativas. Esta verdad que esta pregunta la hice cinco, hace cinco o seis años, pero creo que ha debido no ha mejorado veces, mucho. Por lo que <ríe> escuchando escuchando el trabajo. Ese es el primer, ese es el primer problema. Y luego, claro, la prioridad en la formación permanente del profesorado. Tengo la sensación de que no está siendo una prioridad, al menos en la comunidad en la que yo estoy, Comunidad de Madrid, es decir, ¿eh? que no está siendo una prioridad en la formación eh, permanente de, del profesorado. Es verdad que nos invade ahora todo el tema de la formación en las tecnologías, ¿eh? en las nuevas tecnologías, pero no nos olvidemos que las tecnologías son una herramienta. ¿sí? Son una herramienta y tenemos un poquito que plantearnos el para qué de esas tecnologías. Y en este caso, la reflexión sobre cómo hacer una accesibilidad en todos los aspectos del currículum sería, yo creo, mi modo de ver prioritario. decir que desde el INTEF tenemos un curso en abierto eh, que está... Aquí podemos compartir el enlace a través del chat, Silvia, si quieres. Y bueno, luego también hay en formación en línea, cursos tutorizados. Si sí, todavía no ha salido la convocatoria, pero suelen ofrecer un curso de, sobre el diseño universal para el aprendizaje. Eso en cuanto a nosotros probablemente haya más formación. También he visto eh, que había, había pregunta en el chat sobre, sobre cómo formarse en la accesibilidad de los recursos educativos. Precisamente tenemos después un look sobre, ¿verdad, Silvia? ¿Silvia? Sí, sí, perdona, no me veis. Creo que tenemos... Después el, pues... tenemos un look sobre calidad en los recursos educativos digitales, digitales sí. en los tenemos que el tema un, de... sí. un evento de facilitación para un look que estamos ahora emitiendo sobre la calidad de los recursos educativos digitales, la norma que la norma UNE que, que se ha desarrollado para, para mejorar la calidad de los recursos. Sí, aquí se trata también Entonces, tema de la posibilidad. En... Sí. Que dices Un evento, precisamente bueno, son... a las cinco y media que se hablaba de ello. Sí, que muchas veces dices, mira, eh, son unas cosas, unos detalles, eh, unas instrucciones que muchas veces, eh, por desconocimiento, pero que si las conoces y te acostumbras, pues... Eh, a poner el texto alternativo en las imágenes, etcétera, facilitas. O sea, es, realmente yo creo que es cuestión de, de conocimiento y ahora que estamos tanto con, haciendo tanto hincapié en, en la educación digital, el tema de accesibilidad digital es fundamental. Es fundamental a la hora de, de, de digitalizar a nuestros, a nuestros docentes, ¿no creéis? Estamos justo en un momento perfecto de, de formar en, en ese tema. Y, y también nos gustaría, nos gustaría que si podéis darnos a conocer eh, ejemplos de proyectos eh, DUA que se estén llevando a cabo y estén funcionando para que nuestros docentes puedan tomar ejemplo ahí. Agustín, no sé si a través tú del, del equipo conoces... Eh... A ver, más o, yo creo que más que ejemplos concretos es complicado. Lo que sí es verdad que hay centros donde son más sensibles a la hora de, de programar y que son más sensibles a la hora de contemplar la diversidad del alumnado. Evidentemente las metodologías aquí favorecen o no ayudan. Determinadas prácticas metodológicas son más favorecedoras que otras prácticas metodológicas. Entonces, yo estoy pensando en centros, por ejemplo, donde se trabaja no tan, no tan apegados al libro de texto, donde se trabaja más con proyectos, donde se trabaja más con tareas. Aquí quiero hacer un poquito, por ejemplo, esa diferencia entre ejercicio, actividad y tarea. En una de las, de las viñetas se ve aquí... Eh, esta diferencia, por ejemplo, entre ejercicio, actividad y tarea. ¿Qué ocurre que aquellos centros que trabajan más con tareas, que trabajan más con actividades y no están tan pegados al ejercicio, a esa actividad mecánica, lógicamente están más cerca, más próximos a esta idea de un diseño universal del aprendizaje. Cuando alguna vez cuento estas historias, es verdad que me dicen algunos profesores y profesoras en sus aulas esto, muchas de estas cosas ya las estoy poniendo en marcha. Efectivamente, Efectivamente, yo creo que lo que faltaría ahora es crear ese marco global que decíamos al principio y que muchas de estas prácticas tentativas que ya están haciendo muchas profesoras y profesores lo enmarquemos y lo, y lo demos un poquito, un, un orden por así, así decirlo. Entonces, eso influye muy importante la concepción que el centro tenga. Es decir, por eso traía al cuento esta diferencia entre ejercicio, actividad y tarea. Cuando hacemos muchísimos esos ejercicios, que es esa tarea mecánica, hacer menos, menos actividad o menos tarea, evidentemente el currículum está mucho más cerrado y al estar el currículum mucho más cerrado es más difícil dar una respuesta a la diversidad de, de todo el alumnado. Hay centros que trabajan más en esa línea de tareas, de proyectos y lo tienen más fácil. En ese sentido, yo creo que lo tienen más fácil a aquellos otros centros que todavía están como muy muy muy, muy, muy pegados, por decir, a aquellas prácticas educativas muy pegados al libro de texto. Ya, el libro de texto es un instrumento, pero no puede ser la idea que nos, que nos conduzca todo el proceso de, de aprendizaje. Mira, nosotros desde el equipo de investigación de La Complutense, el que lidera Carmen Alba, precisamente tenemos ahora mismo un proyecto del Plan Nacional de Investigación, un I+.D. Eh, que lo que estamos es trabajando eh, la formación docente en centros concretos en distintas partes de España, en Andalucía, en País Vasco, en Madrid, eh, formando docentes y viendo, bueno, pues eso, cómo, cómo mejorar ¿no? y favorecer... La, la formación de docentes para poder eh, implementar y, y, y aplicar en los centros este, este modelo de diseño universal para el aprendizaje. O sea que ahí hay varios centros, quiero decir, que están pilotando ¿no? eh, modelos y de, y de ese proyecto pues esperamos poder sacar eh, algunas de las pues dar algunas respuestas a preguntas que estamos formulando en, en esta conversación ¿no? y, y, centro, y ahí bueno, evidentemente de toda la la parte práctica de trabajo de campo, pues quedarán eh, unos cuantos profesores que han estado trabajando con, con los distintos nodos de, de, la, de la red de investigación ¿no? sí, sí, sí. en DUA, en distintos coles y en distintas regiones de España. Interesante, pues nada, quedamos a la espera que de esos resultados, que nos los hagáis llegar para poderlos difundir y que así lleguen a la comunidad educativa. Y bueno, no tengo más preguntas para vosotros. Vamos a ver si desde el chat nuestros espectadores nos, nos quieren preguntar algo. Pues eh, sí, efectivamente ha habido varios comentarios en el chat, parece que se ha generado cierta, bastante interés, eh, pero son muy variados, entonces han ido apareciendo en pantalla, por ejemplo, eh, Eva Cuesta Molina nos pregunta que si pensamos que es importante rediseñar los espacios de aprendizaje, tipo el aula del futuro, aulas transformadoras, aulas de metodología activas. ¿Qué pensáis, ¿O... sí, sí, qué, muy interesante, qué pensáis sobre el diseño de los espacios de los centros escolares españoles? Bueno, yo creo que los espacios mmm, posibilitan, pero no lo que no... Quiero decir, ofrece muchas posibilidades, pero tener un espacio diseñado desde todos los conceptos innovadores no garantiza que se vayan a producir ni innovación educativa ni, por supuesto, procesos de inclusión, que es el tema que, que, nos, que nos toca hoy, ¿no? Y por otro lado, no tenerlos. Eh, no, no quiero que sirva de excusa para no ponerse en la tarea. No sé cómo decirlo. Es un poco como la tecnología. ¿no? Mucha gente pregunta si el DUA necesariamente eh, tiene un enfoque de aplicación de tecnologías. ¿no? Y lo cierto es que la formulación tal y como lo, lo hace el CAST, eh, el centro que lo impulsa y que lo diseña realmente en Estados Unidos, eh, ellos mismos dicen que no, que no es necesario el uso de tecnología para poder aplicar el DUA, pero lo cierto es que la tecnología facilita muchísimo por su flexibilidad, su capacidad de transformación de un medio a otro, eh, la capacidad para vincular el conocimiento, etcétera, facilita la aplicación del, del DUA. ¿no? Pero, pero bueno, los espacios evidentemente, yo sí, sí creo y, y lo veo cuando doy clase en la facultad y siguen estando las sillas de palas, que tenía cuando yo estudiaba, o peor aún, ahora hay algunos asientos en mi facultad que están literalmente atornillados al suelo. O sea, que en una facultad de educación me encuentre filas y filas atornilladas al suelo, es un poco, no sé si paradójico, siendo siendo amable no con el término. Pero, pero los espacios, claro, que condicionan sobre todo las posibilidades que tienes de hacer espacios colaborativos, participativos, sí. etcétera, claro que sí. Los espacios rígidos, así colocados, pues no te van a posibilitar el alumnado. No, o sea, cuando, cuando tienen que trabajar el... en grupo están ahí dobladas, o sea, de que no. Si poniendo ahí en juego la elasticidad es todo un reto. Agustín, ¿cómo lo ves? Sí, eh, lo veo en esa, en esa línea. Yo creo que es muy importante el tema, sí, sí que veo la importancia que tiene la organización de los espacios dentro del aula. Es decir, mm. que me parece fundamental. Aquí hago una apuesta también importante que yo creo que se tiene que ir aportando, la importancia que tiene la presencia de dos docentes en el aula. Estamos la codocencia. En la codocencia, me explico. Estamos muy acostumbrados incluso sí. a decir, no, reduzcamos las radios y tal. y cual, Yo no sé si el problema está ahí. El problema es mejor la codocencia, me explico. decir, la posibilidad de compartir dos docentes, dos personas en el mismo aula. Sí. Y si eso llevamos a una organización de los, es, de, de, de los espacios del aula, es curioso y hago una reflexión: como en la etapa infantil es más frecuente, se organizan por rincones de aprendizaje. Sí. Y, sí, sí, y cuando sí, pasan sí. luego a la etapa de primaria, son son menos los centros, yo conozco centros, es verdad, tengo la suerte de conocer algunos centros que se organizan por espacios de aprendizaje, pero son menos y sería una manera también muy importante, a mí se me ocurre, por ejemplo, el área de lengua, ¿por qué no la podemos organizar por espacios de aprendizaje? Por ejemplo, los sonidos, las palabras, leemos, escribimos, eh, hacemos creación literaria y podría haber distintas zonas, igual que en infantil, hay distintos distintos rincones y que podrían ser zonas zonas de aprendizaje esto imaginar cómo favorecería esa accesibilidad al currículum me lo que decir y algo muy importante avanzar de la heteroregulación a la autorregulación del aprendizaje ¿Mm? Yo hago aquí también otra reflexión y no sé si compartimos, tengo la sensación que en infantil hay más autorregulación, el niño o la niña elige el rincón en muchas ocasiones y a medida que se avanza en la etapa, en las etapas, en los estudios posteriores hay menos autorregulación hay más heteroregulación. para mañana el ejercicio 2 o tres del libro. <risa> y curioso, cuando son más mayores habría que dar más posibilidades a esa autorregulación de, del aprendizaje. Dejo esta reflexión, les puedo de decir, porque no sé si se comparte o no, pero yo creo que es muy importante que avancemos en ese, en ese paso de la heterorregulación a la autorregulación de, del propio proceso de aprendizaje. Yo en los espacios añadiría también, que es una cosa que de hecho creo que cuesta más que los espacios en las escuelas, los tiempos. O sea, el, el horario escolar es terrible y eso moverlo es, porque yo sí conozco centros que, bueno, pues apuestan por, por modelos ¿no? de, de espacios, porque además, bueno, es una cosa, pues como digo, como es tangible, que se ve, pues vende, por decirlo de alguna manera. O sea, de cara a las familias, es algo estupendo y maravilloso, ¿no? Y ahí yo conozco desde centros públicos, privados, concertados de todas las titularidades, ¿eh? Pero los tiempos, o sea, eso, eso, romper el horario, pensar que efectivamente cuando metes, por ejemplo, estrategias como la codocencia ahí puedes juntar distintas horas, las clases no tienen que ser de 50 minutos o de una hora, sino que estás trabajando en un proyecto durante más tiempo porque hay varios profesores implicados. O sea, romper ese horario, que entiendo que para los equipos directivos desde el punto de vista organizativo es complejo, pero, pero creo que eso, lo que se denomina muchas veces en, en la literatura, la gramática de la escuela, romperla eh, cuesta mucho. Los tiempos es algo que, que asusta mucho, no El decir, bueno, sí. como que mi clase ya no me dura esto, no empieza aquí, ya acaba aquí, y pues bueno, espacios y tiempos son, son dos cosas que condicionan mucho y que por otro lado tienen una relación directa con la flexibilidad del DUA. Y, y esa idea también, que yo creo que el nuevo la nueva norma lo recoge, pero no sé en qué medida luego lo vamos a hacer práctico, en secundaria la organización, o en primera del currículum por ámbitos es que es si avanzáramos más en esa organización del currículum por ámbitos, se podría favorecer esa codocencia y se podría favorecer esa mayor flexibilidad de los tiempos. No ha dado ahora 50 minutos lengua, después de estos 50 minutos matemáticas, después nos digo que decir que efectivamente. Entonces, avancemos también en esa organización del currículum por ámbitos. Invito a los centros de verdad que probemos, que lo hagamos, que los centros que lo están haciendo eh, están viendo que, que funciona. Y aquí invito a las administraciones educativas a que lo fomenten. Vale, vamos a ver, Silvia, ¿tenemos alguna pregunta más? Tenemos bastantes comentarios más, por ejemplo, al principio de la de la de la tarde nos, nos comentaba Marta Robert que hay que replantearse el DUA, bueno, comentaba, de, desde las bases de la neuropsicología y neurotecnologías educativas para que los docentes le vean sentido, eh, no sé si... Eh, además comentaban por ejemplo eh, ahora auro Profan, que si podríamos plantearles eh, información para saber qué condiciones de accesibilidad deberían de tener contenidos y plataformas educativas no sé si queréis contestar alguna de estas preguntas o comentarios además eh, tenemos otros por aquí como que, que cómo se, se llevaría todo esto a la selectividad a etapas más, eh, <risa> <risa> más eh, <risa> futuras, ¿no? Sí. Antes un poquito es verdad que, perdona que, hay eh, el Dua tiene unos unos antecedentes ya, es decir eh, unos antecedentes que tienen que ver con la psicología cognitiva. no tiene que ver con la psicología cognitiva que tiene que ver con las inteligencias múltiples y que tiene una base muy reciente también en esto que llamamos la neurociencia. Por eso, lógicamente, en el DUA se basan en esos tres principios que tienen que ver con las redes neuronales del aprendizaje, que hemos sentado en ¿eh? distintas formas de implicarte en el aprendizaje, distintas maneras de representar la información y distintas opciones de expresión del aprendizaje. O sea, claramente tiene que ver con esto que llamamos la... Eh, esta gráfica, con esto que llamamos las tres redes eh, estratégicas del aprendizaje, las redes afectivas, las redes del reconocimiento y estas redes estratégicas. Quiero decir que, por tanto, no es algo nuevo que acaba de, de aparecer, o sea, que tienen sus antecedentes, eh, su historia y que en ese sentido es un poco m, dar respuesta a esta manera un poco de, de empezar a entender el proceso de, de aprendizaje. Lo de la selectividad, bueno, es que mmm, la selectividad para mí, la EBAO, choca con muchos principios educativos que comparto, ¿no? o sea, como, como planteamiento. ¿no? Entonces, evidentemente la EVAO mmm, no es que sea contraria, pero cuesta encajarla en el DUA como una prueba de evaluación muy concreta, eh, muy poco flexible eh, y tal y como está planteada actualmente, muy poco competencial. Eh, bueno, entonces, creo que sí, va a ir cambiando la, la prueba también. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, también es cierto que, que el DUA hay una bueno, pasa con muchas eh, iniciativas que están vinculadas con la, con la innovación educativa, ¿no? Son más sencillas o se aplican ¿no? de manera más clara en infantil y primaria que en secundaria. Yo sí conozco experiencias en secundaria, pero es más complejo porque en secundaria, digamos, que el currículum oficial es como, y ya en bachillerato, ni, o sea, en la ESO, sí, y en bachillerato, condi, el condicionamiento de la BAU es fundamental para, para todo, ¿no? Y los primeros que lo sufren, de hecho, son los profesores, y aquí ya hay alguno presente, seguro que, que está de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso, digamos, que, que dificulta un yo creo considerablemente, en el caso, por ejemplo, de bachillerato eh, y en una prueba tan cerrada y tan, digamos, pues como, un, como cualquier prueba externa, por otro lado, eh, el hecho de encajarlo dentro de los, de los principios del, del diseño universal para la aprendizaje. Sí, comparto, comparto esa, esa opinión. Yo creo que es va a ser más fácil y tenerlo en cuenta en las primeras etapas del aprendizaje infantil, en primaria, en secundaria, tenemos que ir dando pasos también en ese sentido. Lo que pasa es que yo creo que esto hace también otra reflexión, que es un poco el tipo de currículum, donde ponemos la prioridad? Si ponemos la prioridad en las competencias, o ponemos la prioridad en un currículo más, más de contenidos, Me es que decir más, más de contenidos y esto me viene a mí a la cabeza esta reflexión que César alcohol y otros autores, César Cole hacía sobre aprendizajes imprescindibles y aprendizajes deseables, ¿no? Eh, así. Entonces yo creo que es necesario que hagamos esa reflexión ahora con el currículum, o sea, ¿Qué entendemos por aprendizajes imprescindibles y, por supuesto, aprendizajes deseables? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que hay mucho de aprendizaje deseable y menos de aprendizaje imprescindible. Y pongo un ejemplo. Todos compartiremos que pues, un aprendizaje imprescindible es leer, comprender un texto escrito. Y un aprendizaje deseable, por muy importante que este sea, puede ser la diferencia entre el sema y el morfema. Pero... Con todo eso es más importante, lógicamente, que pongamos más la mirada en esos aprendizajes que son imprescindibles, me quiero decir, a esos aprendizajes más deseables. Yo espero y deseo que el nuevo currículum, me quiero decir, vayamos cambiando un poquito en ese sentido la la mentalidad, es un currículum más, más competencial, por reales decretos, donde ponen bastante la mirada en esos criterios de evaluación, con esas competencias específicas que son más, más pensando más en, en ese saber hacer, más pensando en esos aprendizajes imprescindibles, básicos, ¿eh? y no solo obteniendo la mirada en los aprendizajes deseables. Pues eh, estoy mirando el reloj. Porque llegamos ya al final de, de nuestro tiempo. Uh -huh. eh, ¿Qué frase o qué, con qué conclusión nos gustaría despedir esta, esta charla? Pues yo lo que le diría a, a, los, a los docentes, ¿no? que al final son los que, los que bueno, pues tienen el, la tarea y la responsabilidad de llevar esto al aula. Es que, que, por un lado, tranquilidad, que efectivamente, como antes ha dicho Agustín, eh, ellos quizá, claro, si desconocen el modelo no se dan cuenta que ya hay muchas cosas que las están haciendo ¿no? desde, desde el marco DUA. Y luego que tampoco, a veces nosotros desde la formación del DUA, yo con los años me he dado cuenta, quizá no, no lo hemos orientado bien del todo. A veces lo, lo planteamos como una especie de receta o de checklist, ¿no? De tenés que ir cumpliendo las pautas de los principios, los puntos de verificación, bueno, porque no, no hemos hablado de la estructura del modelo, pero es esa, ¿no? Y yo, yo creo que más que el enfoque de una receta ¿no? o una lista, yo les diría que sobre todo es la mirada, o sea, la apuesta por la mirada hacia la educación inclusiva ¿no? y la identificación de barreras. Que vuelvo a insistir que me parece la mayor aportación que tiene el modelo, porque cuando tú haces ese esfuerzo de explicitar las barreras que están, cuando tú diseñas, cuando tú programas, te das cuenta de que inconscientemente, no, pues hay muchas cosas que, que, que te has que te has dejado atrás en tus planteamientos, ¿no? Entonces eh, revisar lo que se hace, eh, enfoque de no de solución ni de receta ni de lista y, y orientado a, a identificación de barreras. Esos serían mis tres puntos, yo creo comparto plenamente por tanto diciendo en primer lugar lo como empezábamos la charla, entender el DUA como un marco global para guiar la práctica educativa y no como un, una serie de metodologías ni estrategias metodológicas aunque haya lógicamente estrategias metodológicas que sean más compatibles con este objetivo. ¿eh? ¿Por qué? Porque el objetivo es asegurar un currículum para todas las personas donde la accesibilidad sea la clave y, por tanto, eh, comparto. Lo primero que tenemos que hacer es una reflexión en los centros. La formación que venga está muy bien, pero creo que es muy importante la reflexión mmm, como centro educativo. Yo me gustaría que ahora que hay que concretar, como decía, los currículum en el aula, partamos de esta reflexión, de cómo hacemos un currículum para todas las personas, autoevaluemos las barreras de accesibilidad que tenemos y a partir de ahí veamos cómo podemos ir implementando propuestas de mejora. Entendiendo que la educación inclusiva es eso, es adaptarte a la, a la realidad de todo el alumnado. Eh, hay una frase de Blanchu que decía, en un mundo lleno de diferencias, la normalidad no existe. Pues eso es, no hay niños normales y niños que necesiten, les puedo decir, medidas específicas. La diversidad es algo inherente a todo grupo humano. Eso es cierto. Igual que diversas son nuestras aulas, nuestros centros y, y nosotros mismos. Bueno, eh, han quedado preguntas eh, por, por contestar: el DUA y el pensamiento computacional intentaremos contestarlas en el artículo posterior a, a la EduCharla que pongamos en nuestra web, porque de tiempo ya se nos ha echado encima. Os despedimos, emplazándoos para nuestra próxima EduCharla que anunciaremos por nuestro canal de Twitter. Y, bueno, a continuación, en un ratito, invitaros a, a ver el NUC el, el de mediación sobre accesibilidad y calidad en los... ¿cómo se, ¿Cómo se llama, es sí, sí, sí. El NUC de eh, calidad de los recursos educativos digitales. Hoy es vamos genial. a hablar sobre la, la norma en general, pero son cuatro NUC eh, en los que se van desarrollando la norma para hacer recursos digitales de calidad para el aula. En uno de, el siguiente será sobre accesibilidad de los recursos, el otro sobre didáctica y el último sobre aspectos técnicos de la norma. Muy bien, perfecto. Pues ahí... Quedáis todos y todas invitados. Venga, nos vemos en la próxima EduCharla y muchas gracias, gracias por estar aquí. Hasta luego. Gracias a vosotros, chao.